y hola qué tal R ranitas del canal aquí que en un nuevo video para ustedes hoy vamos a ver un, un increíble video donde nos va a mostrar eh, varios fails en un minuto que uno los ha tenido en minecraft o ha llegado a tener alguno de estos vale así que vamos a verlos juntos ok vamos con la intro ya ok, okay empezamos en Skyblock, ¿vale? ahí off no, no, el creeper, ¡ah! El diamantito. A ver, está construyendo un puente en oh. Me ha pasado eso, ¿eh? Oh, la redstone. Los cri ¡Los esqueletos. Oh, no. No, no, no, no, no. Oh, la contraseña era Fight. Oh, los ratoncitos estos. No sé cómo se llamaban. Ah, hielo. Oh, ojalá. Oh, oh, o no, no, no, uy. ¿Y esto? El pin. Nunca carga el pin. Eso me ha pasado. <risa> ¡Uf! a ver. Oh, las cosas se le quemó, se ahogó. A ver, ¿o oh, no? What am I supposed to do? El lag. Típico lag. Ay, no. por eso el es malo pica abajo. A ver. F por el parque A ver. Ay, no. el portal. Uh, oh, oh, yeah. eso, o sea, usted, Uf, Con las vallas la casa no no ¡El lag! F. el no lobo! Oh, no no lo quiso. no la bruja. Eh, no no no no no no no no no no no no no Minecraft. Y bueno ranitas aquí el video de hoy eh, coméntenme qué cuántos de esos face ha tenido has tenido y cuáles son porque quiero saber cuáles son los face que ustedes han ha tenido yo he tenido casi la mitad de, de esos Buah. sobre todo el de los creepers los creepers siempre están jodiendo la vida por todos lados no lo dejan a uno tranquilo <ríe> así que comenten eso de, dejen su like eh, no olvides compartirlo también con tus familiares, Perro, gatos, con tus amigos, con todos los que tú quieras. También suscríbete para ser más ranita en el gran ranín. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Se me cuidan. Bye bye.